Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal con peor suerte del mundo. Antes de empezar quiero agradecer como siempre el apoyo que estáis dando últimamente, cada visita, cada like, para mí es un motivo para seguir grabando. Una vez más, muchas gracias y me encantaría que siguiera así y que os quedaráis hasta el final del vídeo. Sonic es uno de los personajes más carismáticos de los videojuegos, llegando a ser el mayor rival de Mario durante su época dorada. En los últimos años, su nivel ha bajado mucho y ya no es lo que era. Desde el desastroso Sonic the Hedgehog de 2006, las aventuras del erizo azul, por lo general, han recibido pésimas críticas, incluso el último Sonic Forces, salvándose solo los del palo clásico como Sonic Mania. Pero hay una aventura que parece que ha sido mejor aceptada y que es considerada como uno de los mejores juegos del Sonic moderno, Sonic Colors. Pero, ¿cómo fue mi experiencia con el juego? ¿Qué me pareció a mí? Si os interesa saber mi punto de vista, os pido por favor que os quedéis a ver el vídeo. Sonic Colors tiene dos versiones, la de Nintendo DS y la de Wii. Esta crítica va directamente dirigida a esta última, pero también comentaré algún detalle de la versión portátil. Creo que mi opinión no gustará, así que antes de dar dislike o comentar, ve el vídeo. Como he dicho, esta versión en particular tuvo muy buena aceptación por parte de los fans. Asumo que por su premisa novedosa y variedad gracias a los distintos whips que vamos encontrando. Pero a mí la verdad es que no me gustó. Nada. Y sé que es pronto para decirlo porque no he comentado nada del juego. Pero quiero dejar claro eso antes de empezar. Sinceramente, el apartado sonoro, como de costumbre en los juegos de Sonic, es genial con una música que es increíble. Y ahí el gráfico no deja nada que desear, es lo que se espera en un juego de este calibre. Y sí, los Wisps son divertidos de utilizar. Ahí se acaba lo bueno. Y como estoy hablando ahora de Wisps, voy a seguir por ahí. El sistema es muy impreciso. La mayoría de ellos, por no decir todos, le quieren agitar el mando de Wii para activarlos. En mi caso no sé si esto pasa con los demás o es pues cosa de mis mandos, el juego no siempre detectaba el movimiento y en algunos casos esto hacía incluso que perdiera vidas. Después el funcionamiento de otros, como el Cian es muy errático. El Wisp Xi'an te permite moverte como un rayo, para lo que hay que apuntar muchas veces en una dirección concreta para reflejarte en unos cristales. Pero la velocidad a la que esto se produce es muy rápida y difícil de controlar, y es fácil fallar. Esto me lleva al segundo punto, el diseño de niveles. De una forma breve y concisa, los niveles se me hacen muy aburridos. Por lo general los niveles de los Sonic modernos suelen apostar por la velocidad, pero aquí los niveles están plagados de puzzles y secciones de plataformas. Y no me malinterpretéis. Está genial que el juego cuente con estas secciones para dar más variedad y diversión. Pero en un juego basado en la velocidad, no puedes tener niveles donde estas secciones sean el 80% de la fase. El ritmo se hace pesado y te obliga a ir más lento. Y no lo digo porque no me guste Sonic. De hecho, he jugado muchos juegos de la saga y me encantan. Para que os hagáis una idea... Es muy difícil que lo pase mal con un juego, ya sea un buen juego con una gran historia o un juego bastante malo, acabo pasándolo bien de una forma u otra. Pero con Sonic Colors jugaba por jugar porque quería acabarlo ya, pero estaba deseando terminar cada una de las sesiones. Y no, no llegué a acabarlo porque ya no lo soportaba más. Ahora así, me faltaron pocos niveles, de hecho creo que, que lo dejé en el último. Pero mi gran problema con el juego son los jefes finales. Sonic Colors tiene 6 mundos más el mundo final, cada uno con su jefe. En los primeros 3 mundos, los jefes son completamente distintos entre sí, pero a partir de ahí los jefes se repiten. Es decir, el jefe del mundo 4 es el mismo que el del 1 pero ligeramente más difícil, y así con los demás mundos. La dificultad sube con la segunda variante pero lo cierto es que en ese punto ya habrás mejorado lo suficiente como para que te parezca más fácil, por no decir que ya sabrás su patrón y sus puntos débiles. No puedo hablar del jefe final del juego porque no llegué a jugar contra él, pero asumo que es completamente nuevo. Entonces a mí esta falta de originalidad con los jefes, un factor bastante importante en un juego de aventuras y, y tal, me parece algo que no puede pasar en ningún juego de, de este tipo. Por otro lado, esta es la versión de DS, y está bastante claro que es inferior en prácticamente todo, por motivos evidentes. La versión de Wii está mucho más trabajada en general, y la diferencia gráfica también es muy alta. Sin embargo, recuerdo haberlo pasado muchísimo mejor con la versión de DS, y es porque la premisa es distinta. La versión portátil tiene un enfoque más clásico, no se centra en la velocidad, sino en el plataformeo del Sonic tradicional, con mecánicas, eso sí, del moderno como el Boost. Por eso disfruté mucho más la versión de DS que la de Wii, porque tenía una premisa que cumple perfectamente, cosa que no hace el de Wii, y yo jugué ambos bajo esas premisas, lo cual me lleva una diferente impresión en cada uno de ellos, y una diferente diversión. No digo que la versión de Wii sea un mal juego, ni mucho menos, simplemente yo no lo disfrute. Es muy posible que vosotros no estéis de acuerdo, y lo entiendo perfectamente y lo respeto. Haced lo mismo, por favor. Y esto ha sido todo, con todo esto ya está todo dicho y ya he dado mi experiencia con Sonic Colors. Esta semana he tenido mucha complicación con el canal, entre el vídeo de Halloween, que me ha dado más problemas del debido y este, que he tenido que preparar para tenerlo listo lo antes posible porque en España, y creo que en Latinoamérica tam también, este jueves ha sido fiesta y es una fiesta que a mí me ocupa todo el día así que tuve que tener este vídeo preparado para el miércoles al menos lo que es el guión porque evidentemente empezar a prepararlo un viernes es demasiado tarde. La semana que viene intentaré traer un vídeo más preparado así que estad pendientes. Hasta entonces ¡Nos vemos!